Rincón del Sabor tiene realmente el honor y el gusto de tener como invitado a un chef muy importante en Puerto Vallarta, que aunque tu origen es todavía como un poquito ambivalente porque entre Francia, entre Sudamérica, por ahí, Thierry Bluet, un empresario que ha forjado su nombre por más de 30 años en Puerto Vallarta, que ama Puerto Vallarta, que ama las tierras mexicanas, que está celebrando 30 años de trayectoria de un restaurante que además nos ha representado a nivel internacional con reconocimientos de igual forma, que además ha sido cobijo o cuna de muchos chefs jóvenes y que tú has incubado esos... ...pequeños ahora grandes talentos de jóvenes y que además... Yo en lo personal admiro muchísimo porque es una persona muy creativa, no solo como artista de la gastronomía, que yo creo que es la forma correcta de decirle un chef, un artista de la gastronomía, sino que además es muy creativo como empresario porque siempre se está adaptando. Acabamos de pasar una pandemia y me encanta porque acabas de hacer tus 30 años lo que yo llamé aniversario pandémico y aquí con Radio Switch sí. Si sin mayor preámbulo, Thierry bluet ¿Cómo estás, Thierry? Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Pues encantado de estar aquí con, contigo y con, con todo el auditorio que, que nos está escuchando. Yo lo sé, que nos está viendo porque nos hemos adaptado. Iniciamos como podcast y por eso nos llamamos Radio Switch. Pero realmente ya somos Radio Switch porque estamos en todos lados como video streaming y nos encanta que nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Y... A mí me encantaría saber, tú siempre cuando nos compartes tus platillos, Thierry, nos dices cómo se hacen los ingredientes y me encantaría saber de qué está hecho Thierry Bluet, que es un hombre tan resiliente, tan adaptable a las circunstancias. ¿De qué, de qué estoy hecho yo? No sé. <risa> pero pero bueno yo yo desde desde que nací viví por la por mis por el trabajo de mis papás que son han sido mi papá ha sido hotelero desde que yo nací director de hotel en Puerto Rico y donde nací y luego vivimos en Venezuela en España en Francia en una isla en el Pacífico en Nueva Caledonia luego en Australia luego en Francia y luego hace 43 años en México y desde entonces ya, ya me quedé aquí, me encantó México, soy parte de México es parte de mí. Y de que esto he hecho, pues tiene que ver esa mezcla de, de haber vivido en muchos países, de, de estar viviendo en diferentes culturas y de, de ser criado en la cultura francesa pues, por mis papás, ¿no? En la casa, pues habla francés, todo era francés y uh, los países que hemos vivido, con los amigos pues, que vas teniendo y todo, te vas adaptando al país y llegando a México descubriendo un país extraordinario, del, más bonito del mundo que es México ya con su gente, su gastronomía, sus colores, sus paisajes, sus diferentes climas, sus tradiciones es, México es un país, creo que no hay, no hay un país tan completo en el mundo en, en, to, en, todo, en todo el aspecto cul, cultural especialmente y la, y, la, y la parte natural, o sea, el mismo país en sí mismo, como, como México. Entonces, con, con, con, con todo esto de México, que yo me, me, me, siempre desde que llegué a México, me encantó México y, y yo estoy hecho pues, en, en, en molde, molde francés, en la cultura francesa, pero mezclado con la cultura mexicana y lo que yo hago es un, un híbrido entre, entre justamente esas, esas, dos, esas dos culturas, ¿no? por, por un lado muy francés, pero por otro lado me encanta la cultura mexicana, el arte mexicano, la cocina mexicana, los sabores mexicanos, entonces todo eso lo, lo, lo es, ya es parte, parte de mí, ¿no? de, del, del día a día, entonces soy, soy una… Un, un poco de esas de esas dos culturas es lo que yo hago y a mí lo que me encanta hacer es crear. Yo soy un, un, un, un creador, más que empresario nato, eso fue por, por consecuencia, me, me hice empresario nato sin haber estudiado porque no, no fui a la escuela, pero soy un emprendedor y un me encanta crear. No, me encanta inventar, me encanta crear, puede ser un platillo, uh, por cu cuestiones de, pues soy chef, ¿no? Y cu por cuestiones de sabores, de texturas, de colores, de, de cosas que aprendes desde en un puesto en la calle hasta en un restaurante de lujo en alguna parte del mundo de México, o en una revista, o en un libro, o en un sueño. Entonces... Uh, pero lo, lo, lo mismo sucede con la creación misma. Todos los espacios, por ejemplo en cafés de artista, en tuna blanca, en cafés Artist de artista de los cabos, en la, en, en la casa en su casa donde vivimos, todos los espacios a mí me encanta crearlos uh, en algunos proyectos muy grandes como el de cafés artista, junto con talleres de diseño como uno de mis talleres de diseño favorito con quien he trabajado los últimos 15 años ha sido el estudio 314, un, un estudio de jóvenes arquitectos, emprendedores que están en Guadalajara y ellos hacen proyectos en todo, todo México de urbanismo y de, de, de, de, de, de, de arquitectura y y en, todo, y en varias partes del mundo ahora. Y con ellos hemos desarrollado una nueva etapa de cafés Desartistes y, y estamos preparando un proyecto extraordinario del Café Desartistes del futuro que, que, que, que verán en unos años, vamos a tumbar todo lo que aquí hay, que está divino, pero vamos a hacer uno, uno, uno nuevo. ¿Por qué? Porque... La, la, la, a mí no me, gust, me gusta siempre estar innovando, creando, podría quedarme muy cómodo y decir oye pues ya tu restaurante está padre, funciona bien así como está, uh, pues ya, ya quédate tranquilo y no, no, no, no ya quedarte tranquilo es como ya se apagar todo. Si ya tenemos 30 años en el mercado es porque estamos constantemente Uh, emocionados, muy emocionados. Tienes que tener en la vida muchísima emoción. Si me dices de qué estoy hecho, yo estoy hecho de emociones, de pasión, mucha pasión, mucha emoción, mucho amor. Y esto lo tienes que transmitir en tus proyectos, lo tienes que transmitir a tus equipos de trabajo, lo tienes que transmitir a, a tus arquitectos, a tus diseñadores y tú eres, te vuelves parte mismo del diseño de la creación y eso a mí es lo que me, lo que me, me, me fascina y lo que, lo que me encanta y eso es de parte de que, de que estoy hecho. Por eso estoy preparando ya una renovación, reconstrucción, destrucción y reconstrucción de, del proyecto principal de mi vida que es cafés Desartistes. Y, uh, y uh, pa, para, pues para hacer cosas y para, para crear no, no es necesario para mucha gente diría, pues para qué, verdad pues, ya tiene es como si ya te lograste y te compraste una casa, un departamento, un coche, oye, pues ya lo lograste, pues ya, ya no, ya, no, pues no. no Hay que conformarse. No, no, no hay que conformarse, y, sobre todo no es el tema principal, el tema económico, porque ahí hay, hay gente que podría siempre estar en ya logré esto y quiero más más más más más en el tema económico y, y es una rueda que nunca acaba y a mí la parte que me gusta es la es no conformarse en no dejar de crear para cuando dejas cuando dejas podría crear otras cosas pero como este restaurante ha sido el motor de, de los demás proyectos el proyecto principal el 80 de, de mis de mi proyecto de vida es café de artista aquí de Puerto Vallarta. Entonces, es este es el que necesitas meterle todo el cariño, toda la atención, toda la… la si está bonito ahora, pues a ver cómo lo puedo hacer más interesante todavía y eso es una emoción para ti, esa emoción la transmites a tu grupo de trabajo que es parte de, de Café es Artist, esa emoción la transmites a tus clientes que ya conocen Café es Artist. Claro, el que llega por primera vez… Hoy en Café Artista se queda maravillado. El que ya tiene 30 años viendo Café Artista, si cada 10, 15 años le, lo transformas, le, por un lado se les hace interesante, pero creo que lo más interesante es para uno mismo que tú te sientas que estás, que estás creando, que estás, que estás... Y eso es parte de, tu, de mi vida y es parte de mi creencia en la vida. Wow, pues de antemano muchísimas gracias por compartir esto que siento que es como una primicia. Yo precisamente elegí esta área que es como un pequeño rincón. Siempre he dicho que los platillos no es el platillo en sí, es el ambiente, la música, lo que acompaña la experiencia de un platillo. Me queda claro que eres una persona con una sensibilidad artística muy fuerte que se demuestra no solamente en las obras de arte gastronómicas que desarrolla sino también, como bien lo mencionas, trasciende a la arquitectura, a los espacios, a que incluso abres espacios a artistas eh, urbanos, a muralistas, y que eso es algo bien interesante. Me encantaba la idea de platicar contigo, Thierry, porque acabamos de pasar un fenómeno mundial que sacudió al planeta y que yo creo que no es el mundo el mismo antes y después de este parteaguas llamado pandemia. ¿Cómo te revolucionó a ti todo este cambio? Bueno, este cambio yo creo que igual que a todos, ¿no? Los, los que nos escuchan, todos los los, los los todos, desde, desde los dueños de negocios, los dueños de cadenas hoteleras. Los, los los trabajadores, lo, todo el mundo, todo el mundo ha sido, ha sido una revolución, porque nadie esperaba esto, nadie esperaba el tiempo que iba a durar, nadie esperaba lo, lo, los, los, los estragos que hizo, que está todavía haciendo. Fue, fue algo que nos tocó, nos toca vivir a nosotros, que posiblemente y ojalá no le toque vivir ya a la próxima generación, que es algo que pasa, que pasó. Hace un, varias generaciones atrás, ¿no? Hace aproximadamente 100 años y 100 atrás y como cada 100 años pasan cosas así fuertes y bueno, ahora nos tocó esto. Nos toca, no, no deseamos que haya pasado esto definitivo, pero pasó, entonces tenemos que aprender a vivir con él y tenemos que aprender muchas lecciones. De, como pues todo, no, no, nos, dentro de todo lo complicado que lo hemos pasado, algunos seguimos adelante con nuestros negocios, somos muy bendecidos, uh, algunos les va muy bien, hasta mejor, y, pero muchos perdieron sus, o su trabajo o sus negocios, esfuerzo de toda su vida y, y van a volver a empezar. Y, uh, pero lo, dentro de todo esto ha habido un, un aprendizaje para todos nosotros uh, de, de de poder hacer más con menos, de poder apreciar más lo que tienes, de poder, o sea, como hacer un paro, de repente cuando cerramos cuatro meses, está todos los días en la casa y va en la calle no había nadie, el restaurante cerrado, nuestros ahorros que teníamos se fue todo, hicimos un préstamo bancario para poder aguantar y luego otro préstamo para más lejos por si acaso y luego si seguía, pues, pues ya, ya estábamos ya no sabía qué iba a hacer. Lo bueno es que en el verano se empezó a reactivar todo y, y salimos adelante de los préstamos en, hace unos meses y, y ya todo va caminando otra vez. No como antes, si quieres, pero ya va caminando otra vez. Y la temporada próxima va a ser buena o muy buena y la que sigue va a ser extraordinariamente buena. Entonces van a venir momentos muy, muy, muy buenos. Y lo que aprendimos ahí de plano es... A, a, a mucho, mucho, aprendimos todos mucho. Yo creo que cada quien aprendió lo que le tocaba aprender. El que perdió su trabajo, algo aprendió. El que perdió su negocio, también mucho aprendió. Los negocios que aguantaron, aprendieron cómo hacerlos mejor, cómo hacerlos más uh, mejor organizados. Uh, to, to, todas las empresas, cuando las cosas van bien por mucho tiempo, se se como engordan, se engolosinan uh, inconscientemente y, y se hacen cómodos y se, se les olvida muchas cosas de cuando empezaron. Digo, lo hablo por las empresas y lo hablo obviamente por mi empresa y por mí. ¿no? Y, uh, y cuando pasa esto, dices, y tienes que volver a empezar casi de ceros. No empiezas de ceros porque ya tienes 30, por bueno, mi caso, ya tienes 30 años de experiencia. Entonces no es lo mismo empezar con muchísima experiencia que cuando empecé hace 30 años sin nada de experiencia. Entonces, cuando vuelves a abrir, vuelves a empezar, tienes un modo de decidir y de hacer las cosas que es lo que más vale. Y uh, puedes empezar de cero y te puede ir muy bien en, en un año, mejor que alguien que empieza sin experiencia y que va a pasar 10 años y tú en un año te va a ir mejor. Entonces, lo, lo más padre es justamente toda esa experiencia que vas haciendo en los años, con tu trabajo, con tus empresas, con lo que tú estés, pero esa experiencia es la más valiosa y con esa en, en momentos complicados aprendes más y sales adelante pues, más rápido, más fortalecido, todos vamos a salir de esto muy fortalecidos, todos vamos a dejar una, un mejor servicio, uh, vamos a hacer mejor calidad, vamos a ser más competitivos, y no lo hablo solamente aquí por Vallarta, en el mundo entero. Las líneas aéreas van a ser más competitivas, van a ser de mejor calidad, todo va a empujar a ser mejor calidad y, y, y, y el mundo, to, to, todo esto está ayudando a que se acomoden cosas en el mundo también. Entonces no, no lo quiero ver como algo negativo, lo veo como algo positivo, sin embargo ya… Ya queremos que ya, ya, ya, ya pare, ya, ya, ya, ya, que ya no se enferme y no se muera gente. ¿no? Ya queremos fiesta, ya queremos celebrar 30 años amigos y yo diría y destacaría desde mi percepción que más allá de tu experiencia, Thierry, es... Tu innovación y tu capacidad de crear lo que te, es tu ingrediente fuerte y principal que te mantiene y que es, además eh, te hace experimentar en cosas, en, aunque no tengas la experiencia como esto de que quieres reconstruir e innovar. Y finalmente, eh, Thierry, bueno, dentro de tus 30 años eh, me fascina la idea de que sea Puerto Vallarta el lugar sede de lo que ha sido ...pues mucho de tu vida, de tu negocio... ...y, y me encantaría que nada más compartieras... ...por qué Puerto Vallarta... ...tú que has tenido este, esta mezcla de sabores... ...de experiencias internacionales... ...y que amas México... ...por qué Puerto Vallarta? Mira, Puerto Vallarta... ...yo llegué hace 33 años... ...a una entrevista... ...una... ...dormir una noche aquí... ...la entrevista en la mañana... ...y, la, y, y después de la entrevista... ...regresarme a la Ciudad de México... ...y... Y cuando llegué a esa entrevista, me quedé, no pensaba quedarme aquí. Y nada más las 24 horas que estuve en Puerto Vallarta, fue, fue mágico el, el efecto, ese primer efecto de contacto con, con Puerto Vallarta. Y decidí en ese momento, quiero venir a trabajar aquí, quiero hacer mi vida aquí y quiero hacer mi gran sueño aquí y quiero vivir en el lugar que... Para mí, con todo lo que he visto en el mundo, puede ser uno, uno de los lugares más bonitos y agradables del mundo. Por la combinación con la naturaleza, la bahía que tenemos, el mar que tenemos, la fauna y la vida marina que tenemos, en combinación con las montañas que tenemos y la, hasta el tema natural, la, la gente muy linda que, que desde que yo llegué aquí siempre he conocido y visto y un lugar con un clima excepcional, tú vas a otros lados del mundo, aquí Puerto Vallarta lo tiene, de veras, si sí, sí, sí. los que no les gusta para nada el mar, bueno, pues no, no tienen por qué estar aquí, pero si te gusta el mar, la montaña, la aventura y, y vivir en un lugar mágico, pues Puerto Vallarta es el lugar. Y eso es todo, pues con esto nos despedimos amigos, tienen que visitar Puerto Vallarta y por supuesto tienen que conocer el restaurante icónico por excelencia, Café de Sartís, y por supuesto al chef Thierry Bluet. Thierry, muchísimas gracias, felicidades, 30 años. Son muchísimas gracias, aquí los espero para los próximos 30 y, y más. Muchísimas gracias, ahorita <risa> vean en la página de internet todo el programa de los eventos que hay este mes y los meses que vienen, cada mes hay eventos, este mes está muy padre en el mes de mayo, lo que tenemos con los chefs invitados uh, el 19 y el 20 de mayo, les super recomiendo que se inscriban al cóctel en la calle con más de 12 chefs invitados y muchos viñedos invitados, especialmente de Zacatecas, y la cena entre cuates, um, degustación de seis tiempos, maridaje con vino, el uh, jueves 20 de, de mayo, deberían estar, no se la pierdan. Así es, por solo 350 el cóctel en la calle y bueno, pues más información. Me despido, Thierry, muchísimas gracias. Voy a mostrarle a nuestros amigos, me despido con el área donde se realizan los grandes sueños y los grandes platillos y los toda lo que es la manif manifestación artística de Café de Sartiz, desde la cocina de Café de Sartiz. Muchísimas gracias.